Ustedes hablan de relanzamiento, de Osaquidecha. Nosotros pensamos que dentro de relanzamiento, que es bueno una palabra que asumimos, nos parece oportuna para lo que creemos que necesitamos, se debe incluir eh, la palabra también reforzamiento. Osaquidecha necesita refuerzo. ¿no? Y aquí pues nosotros creemos que el plan, desde luego, no concreta demasiado. Nosotros pensamos que, que se va a necesitar algo más que este plan estratégico, eh, para conseguir no solo el refuerzo, sino ese relanzamiento que, que el gobierno vasco eh, parece que está planteando. Este plan estratégico, como cualquier otro, va a necesitar de voluntad política, porque si no, eh, pues se quedará, como decía también usted mismo, señora Pérez Izquierdo, pues se puede quedar en una estantería. No sé cuánto de presupuesto, no sé cuánto de gasto eh, por habitante. Consolidación de puestos de trabajo 3.000 puestos de trabajo Esos datos no son nada Si no hacen referencia a la realidad A la que tienen que hacer frente Esos datos pueden ser Mucho o poco Según la realidad a la, que, a la que tengan que hacer frente Nosotros lo que decimos es En estos momentos Para las necesidades que tenemos Son pocos Estamos viendo en los últimos meses cómo surgen como champiñones eh, asociaciones y plataformas en multitud de localidades vascas eh, críticas con la gestión del gobierno vasco de la sanidad pública plataformas en defensa de la sanidad pública que hacen críticas concretas ¿no? a, la, a la realidad concreta que hay en este momento en, en osaki decha y que parece que el gobierno vasco pues no está dando no está dando respuesta no